Quiero, eh, tenemos aquí una persona, un fajador, una persona... Que trabaja por la juventud de San Francisco Un líder, Un líder. Uy. Un líder, ¿eh? ¿eh? A veces medio raterito porque tú, <risa> para coger este teléfono es difícil. Pero uno lo quiere, y lo adora, que, es que lo pero el tipo es duro. El señor Víctor Inver. Dímelo, ¿cómo Victor! tú estás, Víctor? Estamos bien, contentísimo, eh, hermano. De de los los, digo, tú eres de la gente seria, de la gente trabajadora en Macorís, pero rastrero también a veces <risa> ¿también? ¿Cómo tú estás, Víctor? No, ¿Cómo tú sabes las condiciones a veces uno. Yo te tengo a enseñar mi WhatsApp ahorita para que tú veas. <ríe> y es uno de, de los que abarca, digo, no, que es abarca todo. Sí, no, no, yo. Desde no, el barrio no, no, azul, no, no, no la píldora. Espérate, espérate, espérate. Eso, eh, eso, no, una cosa de las ver... pocas personas, yo fumo un, un habano un día, un día al año. El señor es fumador y de todo. Señor, Víctor de todos los sí. lados. Cigarro, sí, sí, de cigarro. No es cigarro, catador de cigarros. Eso es que, ¿cuál huele mejor? Yo, yo el, no, yo compro uno. <risa> yo ¿Ese? Que ya, ya. Lo ¿Cómo uh, tú estás, Víctor? ¿Cómo te, todo te sientes? bien, todo bien. Estoy contento Victor, de estar aquí compartiendo con ustedes. Víctor, tienes muchos proyectos. Yo sé que tú durante el año has trabajado muchísimo en, en eventos, en actividades, en eh, pero tú eres el líder de, de, la, de una de las agrupaciones más activas eh, en San Francisco de Macorís, que son los faraones. Cuéntanos qué, tra qué tienen ustedes para este año, qué planifican ustedes para este año, qué cosas nuevas le van a traer este año y si este año se va a dar igual que el año pasado o va, o, o va a haber diferente por las localidades y todo eso. Eh, mira, eh, faraones se caracteriza por hacer cosas diferentes todos los años. Traje nuevo, cueva diferente... Eh, decoración diferente eh, este año lamentablemente digo lamentablemente porque salimos ya un poco de lo que es la fecha de carnaval por las elecciones uh -huh. eh, decidimos salir el 23 de febrero o sea que los, los, los, los domingos anteriores Mira, no van a salir el domingo 2 de febrero es la caravana oficial de todos los grupos okay. luego de eso hay algunos grupos que van a salir el día 9 incluyéndonos nosotros que vamos a salir a apoyar Okay. Pero no vamos a hacer el montaje porque entendemos eh, que el montaje eh, para esos días es eh, muy cuesta arriba. o sea, cuesta ¿Por más, las elecciones? Por, sí, porque vamos a hacer un montaje para el día 9 y vamos a tener que pagar ese día y el 16 porque no se va a poder desmontar. Okay. ¿Tú me entiendes? Entonces creímo, creemos más, más factible que sea el del 23 al 8 de marzo que el 23 de los sí, faraones o... va a salir del 23, 27. Está el banner, le mandé rollo. el banner a Villalona por el grupo. ¿Dónde va a estar ubicada la cueva de los faraones? Que no bueno, se ve muy bien en el banner. La cueva de los faraones va a estar ubicada aquí, justo al lado de Telenor, en la calle Inver, entre Telenor y El Yoma. Sí. Eh, Víctor, ¿qué cuesta tener o sea mantener un grupo, así como los faraones? O sea, ¿Qué económicamente un grupo? Porque tú sabes que a veces dicen que el ayuntamiento le da una parte, pero ¿qué económicamente ustedes tienen que, ustedes buscan patrocinio, hacen carmeas, hacen actividades, bueno, ¿qué le cuesta global, a usted? Global, global, global. Entre trajes, eh, eh, estructura, artistas y todo lo demás que se pega, Faraones mueve entre 2.5 a 3 millones de pesos. En el mes completo, ah, en el de de, Hablándote desde, desde enero hasta marzo, más o menos. Eso es sin contarte lo que nosotros hacemos eh, durante el año. ¿Qué tal les va con el apoyo de las empresas? Mira, yo creo en los empresarios. El problema es que cuando tú tienes un grupo como Faraones, tú tienes que tratarlo como una empresa. Entonces, yo puedo venir aquí a Telenor, que es mi casa, y los dueños de la empresa son prácticamente, me vieron crecer. Yo puedo venir difícil y hablar con ellos. El, y ¿Eres y parte o sea, de este? Soy parte. y fui parte también. Uh -huh. Y yo puedo venir y hablar solo con ellos. Pero a un empresario que yo no conozco, yo no puedo ir solo porque se malentienden las cosas. Por ejemplo, tuve una carta de faraones, y una carta de faraones tiene cinco páginas explicando todo paso por paso. Y nosotros vamos un equipo, eh, a menos que no sea, como ya, como ya dije anteriormente, una persona allegada a nosotros, que uno le, le explique llanamente. Pero cuando se trata de, de buscar patrocinio, eh, nosotros los carnavaleros tenemos eh, poca eh, educación en cuanto a eso, yo he tratado de ayudar a los muchachos, a que se vayan encaminando, porque esto va a ser largo, el trabajo es arduo, y yo creo que podemos cambiar el carnaval. Nosotros tenemos eh, el, el poder para hacerlo, solo es nos falta la dedicación y la, la, la educación cultural para que esto siga creciendo. Eh, Víctor, ¿hay una asociación? ¿Todavía está vigente una asociación de carnavaleros? ¿O sí, era sí. presidente? Sí, Ucaframa eh, está vigente, yo soy presidente nuevamente por cuarta vez. Eh, y sí, estamos trabajando también en equipo. Todos los grupos, gracias a Dios. Víctor, yo trabajo en producción eh, en tiempo de carnaval. Me toca por el ayuntamiento y me toca por el Telenor. Y siempre veo la manera en que se van armando los grupos y la manera en que la gente va visitando las cuevas. Sí. Y hay cuevas que tienen empresas que hace poco comenzaron a hacer un patrocinio magno, o sea, una empresa de invitar mucho dinero. Pero hay empresas que no tienen esa, ese patrocinio de empresas tan grandes y llama más atención a que la gente vaya y entre. Y ustedes tienen un público muy, muy fiel. O sea, no solamente por las redes sociales, sino también porque la gente va y entran a la cueva. Y yo me acuerdo que hasta fue incómodo yo poder entrar en un momento determinado. No sé si es por los artistas o por la manera que ustedes saben promocionar la cueva. ¿Qué tienen ustedes que hace que, la, que ustedes tengan tanta gente que lo visiten en los, en los tiempos de cueva en febrero? <risa> Te pregunto <risa> Mira qué pasa eh, Faraones ya tiene tres años Y desde que Faraones salió Ha sido trabajando Desde el día 1 hasta la fecha Faraones trabaja día, día por día trabaja Entonces eso la gente lo ve La gente lo aprecia Nosotros tenemos eh, Desde que salimos eh, Valga la publicidad Trabajando con Roof Club Jueves, por pues, jueves. O sea, nosotros no nos paramos ni una semana del año. Nos paramos cuando el bar cierra. Pero después siempre nos mantenemos trabajando y aparte de eso, hacemos actividades, eh, hacemos obras de caridad eh, y tratamos de hacer la cosa como San Francisco se la merece. Ejemplo, eh, la cova de nosotros, tú vas, bueno, ya, ya tú has sido uh -huh. parte también y tú ves la diferencia en la estructura. Ejemplo, eh, para tú, comparar, bueno para pa no hablar mucho, nosotros estamos entre las 10 mejores cuevas del país me atrevo a decirlo, para ti usted es la mejor cueva del país, de las entre del... las diez mejores cuevas del país están los faraones ya la gente no tiene tanto ese ir a la vega para poder disfrutar de una buena cueva, o sea, ya la gente se no, queda. incluso nosotros hacemos mejor presentación que la cueva de la vega porque la cueva de la vega, un ejemplo en cuatro domingos, una te presenta un artista ¿verdad? en el mes completo nosotros presentamos artistas cada vez que salimos, y en este caso, el 23, salimos con dos, Black Jonas Point y Roche RD. ¿Cómo manejan ustedes el asunto de la seguridad dentro de la cueva? Nosotros tenemos un equipo de seguridad en, dentro del mismo grupo, pero aparte de también tenemos seguridad eh, que contratamos. Entonces, por eso tuve que en la cueva de nosotros, repito, Genesis puede uh -huh. confirmar, eh, ahí tuve los niños, familia completa, eh, por eso mismo, porque nos cuidamos mucho y la cueva de nosotros es totalmente cerrada en el frente y cerrada por atrás y cerrada por los lados. O sea que cuando en el parque se arman a veces su corre-corre, su no en la cueva de no nosotros si... no entra nadie. Se puede dar cuenta una persona que esté adelante en la puerta de que está pasando algo adelante, pero lo que están allá adentro es, no hay forma de que se enteren, porque nosotros cuidamos mucho a nuestros clientes. Si hay jóvenes que quieren pertenecer a los faraones, eh, ¿Cuáles son los requisitos para.? El primer requisito está vivo. <risa> y el segundo. Oíste eh, flaco. <risa> Oíste <Oíte, risa> flaco. Y el segundo, <risa> el segundo es conocer a un faraón. ¿Por qué conocer a un faraón? Porque, un ejemplo, Neto Flow quiere entrar. Pues es que por cierto, Víctor, es ahí está Neto, que, que, que, que no yo es... sé que ya más iba a ser tarima, pero ahí está Neto. No, Neto, eh, Neto, eh, Neto, va, Neto va para allá. ¿no? La si la tarima Neto, aguanta, oye, no, si la tarima aguanta, oíme. Neto va para Faraones, yo te dije. No, pero te estoy diciendo, si la tarima aguanta, <ríe> porque tú sabes que Neto eh, un no, chico, este es un chico. No, esté es reforzada. La tarima <ríe> nosotros. Ah, para ya, para el ya. profesional. <ríe> ¿En qué íbamos que me con la, Con la entrada de Faraones. Ah, ok, sí. La entrada de Faraones es la siguiente, un ejemplo. Yo voy a entrar a en Néstor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo propongo a Néstor. Yo digo, no, Néstor, eres mi amigo, eh, así, trabajador. Pues tienen que dar un background de la persona. Y esa persona que habla por ti es la que te entra. Si tú cometes un fallo, te fuiste tú y te fue el que te entró. Porque nosotros cuidamos mucho, porque ahí se habla mucha cosa. Eh, tú conoces cosas privadas de, de, de, lo, de los demás miembros. Entonces nosotros cuidamos tanto a los hombres como a las mujeres de que pase cualquier cosa. ¿Han tenido que incurrir en este tipo de...? Sí, hemos sacado. han expulsado. Sí claro, que sí, claro que sí. Víctor, tú sabes que siempre en diversiones está la bebida. Claro. ¿Hay un control con eso, con la bebida? Porque sabemos que, como tú dijiste, van familia. ¿Sabe? ¿De qué forma ustedes pueden controlar eso de la bebida y todo eso? Eh, nosotros eh, tratamos de, de tener el mayor control en cuanto a las botellas, que es lo que más uno miedo le tiene. Pero qué pasa, el público de nosotros es tan limpio que no es, no es tan preocupante para nosotros el tema de la bebida. Porque también quizás no. Y el, disfrutan más el, el, el ambiente que la. Exactamente, que la bebida. el tiempo que duran no es tanto como para que se emborrachen. A menos que nos lleguen a las 3 de la tarde y así. Pero ese tipo de personas no también la controla y si hay que sacarla de la cova pues también la sacamos. Lo importante es que la pasemos bien. Los políticos, Víctor, sabe que estamos en tiempo electoral. Uh -huh. Se han acercado a ustedes o a los políticos tan sueltos para la cueva o no tan sueltos sí, para la voy mira, yo, yo voy a hablar feo ahora. Mira, uh -huh. nosotros estamos con un político. Ese político es Siquio Ng de la Rosa. Es el único político okay. que nosotros ahora estamos apoyando. Y a Mildred Sánchez. Son dos partidos diferentes. Okay. Porque nosotros apoyamos a quien nosotros entendemos que lo va a hacer mejor. No sé si me captas la si te, idea. O, no, no, no es porque te, te no den por, de un apoyo eh, económico. No, por partido. no necesariamente. Exacto. Nosotros apoyamos a quien entendemos que va a ser mejor el trabajo. Ahora, si hay una ayuda económica, también la aceptamos, porque eh, el gasto de todos los grupos salga. Ustedes controlan una muy buena parte de la juventud. O claro sea, tienen sí, una, claro. una incidencia muy grande claro en ese sentido sí. de juventud. Y si Siquio está con ustedes, bueno, eso, eso es un punto de favor de, claro Aunque sí, lo claro. critico porque tiene Instagram, pero está bien. No, él tiene eh, ya, él <ríe> tiene. búscalo. <ríe> él tiene. Entonces, los políticos se han acercado, entonces... Sí, hay varios políticos, pero eh, yo le voy a exhortar a los políticos que cuando se vayan a acercar a nosotros, que se acerquen con una propuesta de verdad, no con muñequitos porque ya no habemos indio Entonces, hay eh, eh, políticos que se han acercado a nosotros, ah, no, que una propuesta, no, no, no, no, no es ustedes que tienen que venir donde nosotros, nosotros no vamos a ir donde ustedes en ningún momento, porque nosotros no pasamos cuatro años atrás de ustedes, este es el momento de que ustedes anden atrás de nosotros. Entonces, es así de sencillo. Nosotros o sea, también, solamente lo han apoyado esos dos políticos. Solamente. Sí, con esos dos políticos ahora que estamos. No, no andamos buscando... Eh, políticos si uno se acerca nos hace una propuesta lo recibimos bien ¿Y el pero no andamos buscando políticos ¿Y el, el ayuntamiento bien? en la gestión de Ale Díaz es eh, cuando mejor trato los carnavaleros hemos recibido hay muchos ¡Ay! ¡Eh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> hay algunos vistos <risa> que se quejan algunos grupos se quejan no, no hay queja no hay queja sigue, esta, sigue, esta, sigue esta vez no hay queja tú sabes por qué porque un ejemplo te voy a poner un ejemplo eh, cuando yo empecé a hacer carnaval en la gestión, eh, no hay que mencionar nombres. Uh -huh. Yo cobraba como grupo 3 mil pesos, 2 mil 500, y eso yo se lo regalaba a los caballos Kirimpe, para que ustedes tuvieran una idea. Entonces ¿A ya después. Los caballos de Quilimpe es un, un, es, un, es un grupo de carnaval. Saludos a Quilimpe, sal grupo Es un grupo de carnaval de un señor <ríe> que es un lo fajador también. Y disfraza <ríe> niños. Los caballos de Quilimpe. Y es de pocos recursos. Mira, Néstor, ya está, está ensayando. No, porque yo le otro lo otro. Lo Yo te dije ¿sabes? a Dios ti atrás me tiene que aguantar. <ríe> <ríe> y nosotros tratamos de ayudarlo eh, de, de una u otra manera. En fin, a donde quiero llegar con esto es que el año pasado. El ayuntamiento le dio 20 mil pesos a la clase A. Nosotros somos clase A como grupo. Hay tres divisiones, clase A, clase B, clase C. Todo cobramos dependiendo de qué clase tú estás. Esa clase la divide Ucaframa y Ucaframa. quien dice cuánto le va a dar cada grupo? El ayuntamiento no pone un presupuesto y Ucaframa hace las divisiones. Pero para que tú tengas una idea de que cada año vamos superándonos, lo que eran clase C el año pasado, que ahora que algunos, muchos de ellos siguen siendo clase C, van a cobrar lo mismo que yo cobré el año pasado. O sea, estamos subiendo porque el año pasado ellos cobraron mil pesos y ahora van a cobrar 20. Okay, ¿No porque para, para subir clases tienen que mejorar en su grupo. Para su, un ejemplo, un clase A tiene que tener traje nuevo, tiene que tener una estructura de cueva, tiene que cerrar adelante y atrás. O sea, nosotros tenemos una serie de requisitos que, que son los que te encasillan dentro no, de cada No, queda poco tiempo. Bueno. Entonces queremos saber cómo, o sea, cómo es la elaboración de los trajes. Eso es un poquito complicado para que lo vea de lejos porque tú llegas al taller y tú ves... ¿Dónde está el te, taller? ¿Es aquí? En, en la Vega, en no. La Vega. Aquí todavía sí, Sigue tenemos. siendo la Vega. El, sí, el día que haya una persona aquí, pues entonces nosotros trabajamos. Vamos a despedir, aquí. Víctor, para que tú digas las redes sociales de los faraones y la tuya, para que las personas puedan contactar y puedan seguir a través de la faraones todo lo que está informando eh, de lo que va a pasar en. El claro Estadero. que sí, eh, la mía personal es Víctor Gray y la de faraones es Faraones Faraone, FM. Entonces pueden entrar de todo lo que está pasando con los nosotros. sosobrosos. Soportamos que nos manden t-shirt. <ríe> sí. ah, no, eh, no, no, no, la, eh, no, la, eh, vamos a un aplauso para Víctor, de y Gracias. Te felicito porque la asociación de, de, de carnaval está muy bien organizada y eso es importante porque ayudará a que hagan las cosas mejor. Señores, nos vemos el lunes. Ya terminamos aquí, ya ustedes lo saben, los Osso bro. <risa>